Hola, muy buenas a todos. Hoy estamos en un nuevo vídeo y bueno, vamos a hablar sobre el papel en blanco. La verdad que el tema de papel en blanco me tiene, me tiene en blanco por eso, por el tema de, de que siempre que intento buscar un guión o algo para escribir, pues estoy en blanco. Por al fin y al cabo, durante el resto del día no pienso en estos momentos, sino pienso en otras cosas. Y cuando llego a este momento donde tengo que grabar algo, pues ya, ya estoy en blanco. Pero bueno, el problema del papel en blanco se soluciona empezando a escribir. Entonces las ideas van, van surgiendo y van apareciendo temas en los que puedes hablar. Esto sucede en todos los tipos de proyectos. No puedes plantarte frente al papel en blanco y esperar que este se, se escriba solo. Puedes escribir palabras aleatorias y seguro que alguna de ellas te pueden, te pueden inspirar. Pues puedes copiar a otras personas. Y si con eso consigues llegar a un punto en el que conseguir tu propio estilo, pues eso también puede ser una buena idea para, para poder empezar a llenar ese papel en blanco. Lo importante es hacer algo con el papel en blanco, ya sea un, un, un avión de papel, un barquito de papel, pero algo hay que hacer con ese papel. Porque hagas las letras más grandes, llenarás el papel antes, pero no tendrá un contenido un contenido más valioso entonces bueno es importante también pensar en lo que vas a poner en ese en ese papel no te puedes agobiar por llenar el papel porque al final nunca te pasas la vida mirando el papel pero nunca nunca lo llenas cuando te enfrentes al papel en blanco recuerda que lo más importante es empezar a escribir en él y no pensar tanto en los pasos para llenar el papel en blanco sino Pensar más bien en cómo va a quedar ese papel en blanco y, y ver, la, ver la meta. Porque si te obcecas en to, cada paso que das, ya como he dicho en otros vídeos, al final no, no llegas a avanzar a ninguna parte. Claro, mira, a ver, mirad esto un montón, si me dejo alguna cosa. Esto es un papel en blanco. <risa> mm, mm, mm, mm. Luego también es importante controlar tu mente porque cuando tienes un papel delante, depende de, del ánimo que tengas, ese papel se va a ver más grande o más pequeño. Entonces el papel siempre va a tener el mismo tamaño, pero la forma en la que tienes que llenar ese papel puede ser bastante importante a, a cómo te, te enfrentes a ese papel. Y si conseguimos controlar nuestra percepción, el papel será tan pequeño que no nos cueste nada llenarlo pero es importante controlar, controlar eso. La reflexión final es que no te quedes mirando la hoja en blanco porque esa hoja no se va a escribir sola y lo peor que puede pasar es que al final de, de tu vida esa, ese papel siga, siga en blanco y bueno, no pasa nada porque probablemente otra persona lo escribirá, lo escribirá por ti. Así que nada, espero que, que os hayáis divertido con esta reflexión y que Paséis esta tarde de jueves, ya casi viernes, y disfrutéis del fin de semana. Venga, hasta luego.